buscar un punto donde poco a poco se va a concentrar y por unos instantes tomar conciencia de cómo se siente este cuerpo cómo se sienten los brazos la cabeza, tomar conciencia de toda la región de mis hombros y el cuello. Hay una energía tranquilizadora y relajante que va liberando cada músculo al igual que mis manos logran deshacer los nudos de tensiones esta energía tranquilizadora calmada fresca. trabajando sobre cada célula de este cuerpo, incluso sobre cada célula de los órganos internos, va quedando este maravilloso cuerpo. Relajación natural regresa a cada átomo del cuerpo. Como si el elemento más esencial, todo el cuerpo empezara a vibrar esa misma tranquilidad, burbujeante, refrescante, totalmente, en un agradable estado, profundamente cuerpo después de este largo día estuviera recibiendo una refrescante ducha de paz donde cada rincón del cuerpo se libera de toda la tensión y vibra recibiendo tranquilidad y disfruta volver a sentir al cuerpo, sanando, volviendo a armonizarse desde la toda esa atención sintiendo al igual que cuando aún hule se le tensa demasiado y luego se suena siguientes minutos exploro esta agradable sensación donde acepto valoro y agradezco a este maravilloso cuerpo su servicio amoroso las 24 horas del día para mí. Este es su maravilloso cuerpo, tan tranquilo, en una En este cuerpo, en tanta tranquilidad, voy a poner toda mi atención ahora hacia el interior de mí mi mismo. Entrar en este maravilloso espacio. Donde yo, el alma, tengo la libertad de ser todo lo que soy. Esta energía consciente en mi espacio señor. nada ni nadie puede influenciarme puede cambiar la forma en observándome reconociendo cómo se siente la mente el corazón justo hoy después de relacionarme con tantas personas distintas después de haber hecho tantas diferentes acciones, yo, el ser que actúa a través de este cuerpo, como estoy. Tomar conciencia de que más allá de las acciones, yo, el alma actual. En cada instante estoy sintiendo, estoy expresando y estoy pensando muy a menudo sin ponerme a lo que pienso y siento. Por eso mi mente y mi corazón han quedado totalmente desconectados a la deriva de lo que sea que pasa allá afuera, tomando lo que sea que me den los demás. este preciso segundo, en este espacio de luz y tranquilidad, dentro de mi propio ser, observo mi mente y mi corazón, entendiendo que yo soy su amo. lo que sea que piensa la mente y siente el corazón yo soy dueño de este pensamiento yo soy capaz de crear las más maravillosas imágenes en mi mente justo en este segundo Crear ese espacio tan hermoso, donde me puedo sentir profundamente en paz. Un espacio con la naturaleza tan equilibrada, fragante. y el corazón la sigue suave y tranquila, haciéndome sentir natural, de absoluta paz donde el alma despierta a la conciencia de su propio poder de crear la experiencia que yo quiero sentir Justo ahora, mi mente obediente, concentrada, poderosa, trae aún más imágenes de frescura, calma y... Cada una más pacífica más agradable más profunda en la paz yo mismo voy creando este maravilloso oasis tan pacífico en mí, lleno de verdor, resplandeciente con tanta paz, como si el sol pensamientos de tensión, miedo, dolor, no pudieran estar, permanecer ni un segundo más en mi oasis, como si la luz de la paz envolviera a todos y cada una de esas preocupaciones trayendo una claridad total y como burbujas de luz sacan de lo soy un alma de paz cada vez más profundamente en paz disfrutando estos instantes del oasis que yo misma creí una libertad Absoluta, con mi corazón latiendo liviano, sano, en paz, disfruto profundo, tranquilo, de este hermoso. Luz. dándose de tantas imágenes. <coughs> más hermosa que yo haya visto jamás que con solo mirar inundar intensamente todo lo haces. El Ser Supremo ha venido a visitarme en mi espacio seguro. su energía de paz y el amor tan profundo que siente por mí. Logra sanar los últimos residuos que quedaban. de duda sin miedo. luz tan intensa de su amor ilumina absolutamente todo en mí haciéndome limpiar todos esos pensamientos repetitivos sobre las mismas cosas que me preocupaban, que me volví una experta en pensar una y otra vez, confundiéndome, pensando, y creando aún más y más pensamientos, hasta quedar totalmente atrapada en mi propio enredo mental que yo construí, así el alma suprema con la luz de su paz y su amor, poco a poco, limpia, la confusión, limpia, la idea de tener que pensar tantísimo sobre una situación cuando la suelto, tomo paz y la miro a lo lejos, se ve simple, fácil y soy capaz de encontrar la solución, no hace falta pensar tanto cuando mi mente, mi corazón vuelven a radiar en esta dulce no paz. Las soluciones aparecen de forma natural. Soy capaz de adaptarme a lo que sea que esté sucediendo. Mi corazón fuerte, estable, es capaz de dejar de tomar sufrimiento y permanecer en esta gradada mi mente con la fuerza del amor y la profunda sabiduría del Ser Supremo puedo volver a confiar en mi propia fuerza en realidad yo soy mucho más poderosa de lo que creí. La claridad de esta paz que el océano de paz comparte para mí me hace volver a recordar sino capaz de superar, resolver y atravesar tantas diferentes pruebas en esta vida. Como la paz vuelve a sentirse como una fuerza el silencio de tantas dudas sana y vuelve a restaurar mis propios pies. Yo soy capaz de recorrer el camino sin depender. La fuerza que hay en el alma no conoce límites. Yo soy capaz de alcanzar lo que sea en que entrego mi determinación, dando paso seguro en mi propia fortaleza y luego otro sabiendo que con cada paso de valentía en realidad no estoy sola, mi guía suprema. Trayendo tal claridad en mi mente que todo se vuelve tan fácil y sencillo: mis relaciones, mis decisiones. ya dejan de ser una carga. Cuando entiendo que no se puede controlar a nadie más que a mi propia mente, Yo puedo inspirar, aconsejar, acompañar pero cada ser traza su propio camino que corre su propio sendero y yo también tengo el mío diseñado para despertar mi propio potencial. Todo lo que he vivido me ha dado esa fuerza para entender y esta paz que el Ser Supremo. en mí aprender con cada decisión liviana tranquila disfrutando la claridad en mi corazón Mente, abren el espacio para volver a sentir alegría felicidad para volver a estar contento y así Estoy frente a mi propio sendero. Ya no necesito seguir viendo hacia atrás. El pasado ya me brindó toda esta sabiduría, experiencia y fuerza. Es justo aquí en este instante donde aprecio mis pies por lo que son y disfruto la oportunidad que trajo la vida de existir en este preciso segundo. El futuro ya vendrá. Es justo ahora que yo el alma vuelvo a disfrutar, sintiendo la luz del guía supremo, sintiendo. Valiente. este disfrute natural del alma que va más allá de los sentidos físicos o de alcanzar algo se siente natural y mi disfrute que permite aceptar a los demás, entendiendo que cada alma tiene su propio proceso y que el reflejo o la señal del sufrimiento es cuando un alma no sabe que su propia actitud está haciendo sufrir a otros. Desde el corazón, siento misericordia, compasión y perdón por todas las almas con que me ha tocado. Dando luz y compartiendo la paz que el alma suprema encendió dentro de mí como si fuera un faro de luz en medio de tanta oscuridad abusos y violencia, devolviendo a las almas la esperanza de la vida, la luz del guía supremo en la vida de cada Gracias. Que la paz sea como una pomada que refresque su corazón, entendiendo que para que haya paz afuera. que volver a encontrarla en sí, volver a entender que la naturaleza original de cada alma es paz. Así mi propio corazón está libre. el maravilloso trabajo que ha hecho en mí la paz y moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo a aquí y a la hora salió maravillosamente para terminar respeto verdadero Dice, A las personas les gusta que se les muestre respeto. Muchos creen que es un derecho. Sin embargo, como en casi todos los derechos, el respeto implica una responsabilidad. Para hacernos dignos de respeto, hemos de comprender esta responsabilidad. El respeto verdadero no viene de lo que hacemos, sino más bien, no, sino de lo bien que lo hacemos. No lo que, el respeto viene de la forma en que le declara. El respeto bien, no viene de lo que hacemos, sino de lo bien que lo hacemos. Eso significa que nos hacemos merecedores de respeto por las virtudes y las cualidades que nuestro comportamiento revela. El respeto no obedece a la oferta y demanda, por el contrario, si la gente advierte que estamos incluso levemente necesitados de respeto, normalmente se alejan de nosotros. La razón de ello es es que la necesidad de ser respetado indica un vacío en algún lugar de nuestro sentido del propio ser. Y la mayoría de las personas están tan ocupadas intentando llenar sus propios vacíos que les molesta la perspectiva de tener que llenar de otros. ¿Verdad? Cuando le llega a alguien, uno muy... ¿Cómo se dice en español? Que dice muy nido, muy peligüeño, muy pega. ¿no? Bueno, normalmente es como, ¡ay, venga! Es como que no hay esa sensación. Entonces dice, sos, el propio hecho de intentar obtener respeto de los demás demuestra que no está siendo digno de...